Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo con el pepinelo en la distancia para hacer un no son errores de películas, eh, por cual vamos ya a Purrupu. Eh, creo que es el 16 16, bueno, ya sabéis que esta sección es inagotable Porque hay un montón de comentarios dignos de, <ríe> dignos de leerse ¿eh? Pero lo primero es lo primero, recordad que YouTube quiere matar este canal Así que vamos a estar subiendo películas horribles, resúmenes sin errores y contenido nuevo En Canal Random Cine, que lo tendréis en la descripción, ¿vale? Suscribiros que por algún motivo ese sí avisa, pero este no Pero bueno, vamos a lo importante No son errores de películas, cuéntanos qué es esta sección, Pimporru eh, bueno, eh, que cuente qué es esta sección sí, de, en, 16, 16 en la parte 16 explicas qué es Porque no lo hemos hecho nunca eh, Bueno, pues son una serie de comentarios Donde, donde la gente pues, dice que los errores que, que, que mostramos en las películas Pues que no son errores, que no los hemos inventado O cualquier otra excusa Vale, así que pues comenzamos ¿Por qué podríamos comenzar, Pimporra? Así que ah. comenzamos por... El mundo perdido mundo perdido, o sea, me, me pregunta ¿Por qué vamos a comenzar? Y lo dice tú? <risa> el que se pierde en el voz que cuando Le dan ganas de ir al baño Se lo comen los compis No se sobreentiende Que muere por el agua roja Sí, compañero, sí se sobreentiende Si no se ve el cadáver, se da por sentado Que ha muerto, eso significa Sobreentiende um, Bueno, aquí El comentario me, me genera Varias dudas y quizás no lo he entendido bueno, la primera duda que es se lo comen los compis, pero los compis del mercenario son los propios mercenarios, ¿no? El canibalismo. ¿Pero qué? qué, qué... Canibalismo. <risa> yo qué sé lo que pone es, se lo comen los compis. ¿Qué compis? Los compis suyos yo, son los, los mercenarios. Com... Los compis son los pequeñitos, paleto. Y bueno, que se muere por el agua roja. O sea, lo mismo entiende que como el agua es roja, ¿no? Por la sangre. A lo mejor no entiende que es por la sangre. Y que aparece agua roja y que ha muerto por agua roja. No lo sé, ¿no? En la escena Q parece un maizal y están los raptores, sí que están para los buenos y para los malos. No, entran los malos, se los comen todos, entran los buenos y pasan tranquilamente, luego ya se los encuentran en la base. Sí, no. De hecho creo que ni se encuentran cadáveres ni nada, pero <ríe> bueno. Cuando le da la vuelta al coche, no le dan la vuelta para ver al mismo raptor, sino cuban en grupo y es otro distinto. Cuéntanos esto, Purupo, que me lo has explicado antes. Eh, a ver, eh, cuando le dan la vuelta al coche, están ahí que parece que juegan al pilla-pilla con un raptor, ¿no? Y claro, el raptor les está siguiendo. Eh, cuando le dan la vuelta al raptor, le sigue el mismo raptor? ¿O es que el otro raptor eh, no sé les deja de seguir el raptor y aparece otro y del otro nos olvidamos? No, es el mismo raptor... Eh la base no es que estuviera lejos sino que estaba abandonada no tenían que huir de una punta a otra eso se sobreentiende en fin, si vas a criticar una película te aconsejo que no la veas X16 y lo bajes a un X4 crack ¿Qué tiene que ver que esté abandonada para que esté lejos? Es que una cosa no una cosa no excluye a la otra compañero A ver, nosotros lo que nos quejamos es a ver, y esta gente cuando iban a trabajar se tenían que ir desde el puerto a la base, a la base que está lejos. Oye, pues, pues claro que está abandonada porque eh, el, el recinto, todo eso lleva abandonado años. Claro porque que está quería ir. Claro que está abandonado, pero a ver, que tenían que ir de, de una punta a otra. En algún momento han ido allí y está aislado de todo. Es que no tiene sentido. La casa de Será. Donde casualmente se está celebrando un funeral. ¿Los funerales se celebran? Cuando ves un comentario así no le das mucha más importancia, pero cuando ves la cantidad de gente que se hace la misma pregunta, te planteas qué es, qué hace la gente en los colegios. Vamos a ver, tan, yo os quiero, de verdad, yo os quiero, esto por descontado, pero ¿tan difícil es coger un diccionario? Pini, abre el diccionario, que tú lo tienes por ahí. Eh, se considera realizar un acto formal con solemnidades que este requiere. Es que celebrar no significa que sea siempre una fiesta. A ver, celebrar es hacer algo, simple y llanamente. No, no hay más. Pero no sé, oye, que lo mismo. Pues la gente cuando escucha celebrar o celebración, yo que sé, entiende que es una fiesta. Si no, no me lo explico. También te digo una cosa, dependiendo de quién haya muerto, puede que haya una fiesta también. <risa> ¡Destino final! Mira, primero, ¿por qué al protagonista negro lo llamas Candyman? Y segundo, ¿por qué dices que hay que hacerle caso porque es su cultura? Me gustaría que lo aclararas en público. ¿Que lo aclarara en público? No, no sé, no, oye... No entiendo, no entiendo esto a qué se refiere, ¿eh, Pimporru. ¿Cómo que eh. lo aclare en público? ¿Tengo yo que crea... dar una rueda de prensa o algo así? <ríe> no sé, yo creo que, que en su cabeza pensará que esto se refiere a algún tipo de comentario racista ¿no? primero porque no sabe eh, qué es Candyman ¿no? pero bueno a ver que Candyman es porque es el mismo actor que hizo la, la, las películas de Candyman no tiene vuelta de hojas y porque es su cultura pues es una muletilla nuestra, su cultura hay que respetarla pero si tú crees que, que por el hecho de, de ser negro eh, hemos soltado ese comentario oye pues, pues andas un poco perdido la verdad Está muy bien, no sale el, lo, el movimiento este Black Lives Matter protestando porque la gente a los negros los llama Candyman, ¿eh? Es que... ¿de verdad? ¿De dónde sale esta gente? ¡Willy Wonderland! Nick, el prota, sufre estrés postraumático. En unas escenas de la película muestran varios niños siendo atacados. Uno es Nick. Él es un ex militar, por eso tiene esos tics nerviosos con la alarma. La gente del ejército sabe lo trito que es. Lo de la de la máquina de arcade puede que sea una forma de recuperar su inocencia. Niñez, que limpie el local con tanto cariño porque antes fue feliz en ese lugar. Lo quiere salvar del mar de los asesinos, por eso evita que lo quemen. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué estás diciendo? <risa> a ver, esto tiene pinta de... Esto tiene pinta de que se lo ha inventado todo, ¿vale? Porque no hay una referencia a nada de esto en toda la película. <risa> No sé, bueno, lo mismo lo ha visto en algún vídeo de YouTube, donde... Nada, un final explicado de esos, ¿no? Hombre, no, pues, no lo sé, pero... Final explicado, el, el final que me invento yo que ni siquiera el director sabía, ¿no? <risa> Todos esos que hay. Hombre, a ver, lo de que uno de los niños atacado es Nick, no sé, se sobreentiende que Nick pasa por primera vez eh, eh, por ese pueblo. O sea, se le abría el coche y para ahí y no, no tiene ningún otro motivo Para, para ir allá Es que es, es accidental no. Es gente random que pasa por ahí y ya está Y simplemente este tío, porque no, porque, no sé porque, porque yo qué sé Porque no tiene ningún sentido Puede matar unos peluches a puñetazos Algo que parece ser que la gente del pueblo no pudo hacer En 20 años de historia Pero bueno, bueno eh, los estoy nervioso por la, con la alarma Porque es militar O sea, que como, te, que como tocan Diana. Eh, los militares se traumatizan para toda la vida, ¿no? Eh... Y todos los todos, todos sabemos que los exmilitares, ¿vale? Luego en su casa tienen una alarma cada hora para beber Coca-Cola o lo que mierda debiera. Tienen. El de <risa> la... <tío>, de <risa> lazo de la máquina de arcade puede ser una forma de recuperar su inocencia. Niñez. Pero ¿qué dices? ¿Pero quién te ha dicho que haya perdido su inocencia? Y, y, o sea, y tomarte un refresco. Tomarte un refresco te hace recuperar a tu niñez. ¿eh? Es dice... que con veintipico de años ya no puedes tomarte un refresco. Pero, pero a ver, que, que cuando eres niño, eh, tus padres por lo general no te dan refrescos. Y menos bebidas energéticas, Coca-Cola, sin cafeína, esas cosas. Pero un Red Bull a un niño, mmm, mal. No sé, lo mismo fue la niñez de un niño militar. Vete tú a saber. <risa> que limpie el local con tanto cariño es porque antes fue feliz en ese lugar, que no ha estado nunca allí. <risa> Que no he estado nunca Madre mía de verdad. Tío, a ver, este es el problema a ver, Aquí voy a tirar piedras contra mi propio tejado Es el problema de no ver películas Y ver vídeos en Youtube Vale, de, de ver a, a A, bueno, a, a muchos eh, y, a Muchos clónicos que hay últimamente Vale, ese es el problema Porque cualquiera puede decir cualquier chorrada Y luego llegan estos y se lo creen Sin ver la película, vale, ese es, es el problema En fin Pepinero, otro más ¡Ninja Dragon! Perdona, perdona, perdona, perdona ¿Me estás diciendo que hay alguien que ha defendido una película de ninjas de Richard Harrison? ¿En serio? Eh, sí, eso parece Vamos a ver, pero si estas películas son totalmente ilegales Para el que no lo sepa, a Richard Harrison grabó escenas para una película Y esas escenas las fueron poniendo en otras X, no se sabe a ciencia cierta cuántos son, 15, 20 películas sin ningún tipo de permiso O sea, el propio actor dice que son mierda Que nadie debe verlas y que, y que Godfrey Ho es absoluta escoria por hacer eso O sea, hay alguien que ha defendido esto Vale, vamos a verlo Mira cuestión de gusto, no puede decir que son horribles, era otra época, otra mentalidad, estás criticando películas de los años 80, te voy a dar un buen consejo amigo, un buen youtuber y crítico de cine sabe respetar cualquier tipo de arte y más si estás hablando de los años 80 como si tu vídeo fuera muy bueno, no estás muy mal, te acabas de ganar un dislike y nunca me voy a suscribir a tu canal, Es más voy a bloquear tu canal para que nunca tener que volver a verte mientras viva. Nunca tener que volver Madre mía De mi vida, yo pues esto, lo tomo en de serio. de verdad De verdad, o sea ¿en, qué? <ríe> en serio, o sea Bueno, para empezar es de los 70, ¿vale? Punto uno eh, De los 70 esta película, la película original Vete tú a saber de cuándo es, porque esta imagen No es de los años 80 Y en segundo lugar, que el propio Richard Harrison El propio actor, dice que son Mierda, que nadie debe verlas Esto no le puede gustar a nadie Y va esta persona sin tener ni puta idea es decir, a defender a una peli de ninjas de Richard Harrison que, que es una peli vieja con un actor que le van intercalando con tiros de cámara y con, y con diferentes calidades de cámara e incluso con diferentes formatos a veces y me estás diciendo que no me puedo meter con ella y que un buen crítico de cine debe respetarlo cuando ni el protagonista lo respeta. Está, ¿Estamos tontos o qué pasa? ¡Prendator! ¿Prendator? Prendator, sí, así se dice. A partir del minuto 89 ya comenzaste a poner excusas estúpidas y errores incorrectos, papi. Hay más errores en tu vídeo que en la película. Esto suele pasar, entonces a esta gente siempre les contestamos lo mismo. Dime uno, explícame la película. Normalmente no contestan, pero cuando contestan. oh <risa> ¡Le, Pini! 9.50, 10.10, 10.30, esos errores, según el pibe, no tienen nada que ver con la trama de la película porque el hecho de que un militar sepa manejar un helicóptero es una falta, es un militar, obvio que sabe manejar un helicóptero. Perdona, ¿qué coño tiene que ver una cosa con la otra? Puede ser, sabe manejar un helicóptero si es piloto, si es militar de los que pega tiros, pues no tiene por qué saber, ¿eh? A ver, eso es muy absurdo. O sea, eh, va al ejército y ya sabes, pues, eh, conducir jeeps, tanques, helicópteros. ¿Son, ehm... son marines, ¿vale? Entonces lo saben hacer todo. Tienen el cursillo de marines, ¿vale? Y te, te pilotan un helicóptero, un portaaviones, lo hacen todo a la vez. Increíble. Madre mía. No sé, oye, que a lo mejor, como Nicolas Cage decían que era piloto, pues, era militar en Willy Wonderland, lo mismo también sabía manejar un helicóptero, ¿no? <risas> Estaba traumatizado porque le tenía que echar gasolina cada mucha... hora al helicóptero, ¿no? <risa> el helicóptero chupaba mucha gasolina. <risa> Ahí los dejé en el minuto 10-10. Comenzó a meter tonterías y errores absurdos. 9-50 y 10-30 errores que no están bien hechos. Bueno, a ver, vamos a repasar el momento. A ver, que, que nos podemos equivocar y casualmente encuentra otro mapa que lleva a la nave. Ahora es el turno de McKenna y los Locos, que casualmente uno sabe pilotar helicópteros, casualmente otro era topógrafo y sabe interpretar el mapa. O sea que si yo hago una cadena de casualidades, casualmente, casualmente, casualmente, eso este muchacho interpreta que es un error, pero mal hecho. Por mi parte, vaya. ¿Tú qué opinas, Pimporru? Hombre, a ver, eh, no todo lo que decimos en los vídeos son errores, pero eh, ponemos en lisa lo de y casualmente pasa esto, Y casualmente pasa lo otro. Y casualmente, porque oye, porque le conviene al guión, simple y llanamente. Y lo resaltamos, pero no le estamos diciendo que casualmente, que un tío casualmente, yo qué sé, eh, necesite encender una hoguera y tenga ahí pues un mechero, hombre, pues una casualidad y es conveniente, ¿no? Pero simple y llanamente. Es un pues... concepto que se llama conveniencia de guión o casualidad narrativa, solo que a veces está demasiado forzada. Y ya está, no hay vuelta de hoja. Y el siguiente, el del 1030, a ver. Pero peor aún es el mal ejemplo que le da su padre matando a sangre fría a un hombre desarmado. Pero da igual, el niño ni se inmuta. ¡Padre del año! Vale, y, y cuál es el error, decimos que, joder, que mata.. Que lo mata del el niño y el niño. tan campante. <risa> un, poco, un poco psicópata el niño también. Te sí, digo. sí, el niño ni se asusta ni nada, mira. Le ha <risa> atravesado el, el ojo y. El niño va. Venga, a otra cosa. Dame dame la consola. Bueno, espérate, que rectifica ahora, ¿eh? El último Ah, vale, comentario rectifica, rectifica, rectifica, vale. El vídeo estuvo bueno, excelente, pero en algunas partes fueron un poco exageradas, pero por lo demás estuvo bueno. Bueno, oye, pues me alegra que te haya gustado. Un beso y, y, y que te gusten los demás. Pepínalo, ¿hay algo que quieras añadir para despedir esta humilde sección esta parte ya es que ya no sé, la parte 16 esta especial parte 16 eh, o bueno no quieres de, decir nada a ver, yo lo que veo es de, de este hombre ha puesto un montón de comentarios seguidos para decir lo mismo, para, pero luego dice que el vídeo está bien, así que no entiendo todas las críticas, en fin que esto de los comentarios que son infinitos y y bueno eh, chavales, consejo random vale eh, antes de escribir cualquier cosa, pensad lo que vais a poner, porque si no, luego acabáis en, en un vídeo de estos. <risa> y si no sabéis qué significa una palabra antes de poner cosas, en serio, miradlo en el diccionario. Os vais la RAE y escribís la palabra y ya está. ¿eh? Tardáis 10 segundos y no nadie se va a reír de vosotros. <risa> sí, que solamente pongamos comentarios divertidos. <risa> bueno, Pepi, despide el vídeo, venga. Eh, bueno chicos, ya sabéis Canal Random Cine El nuevo canal, estamos subiendo ahí Todas las películas horribles Estamos eh, subiendo recopilatorios eh, Los vídeos de errores pero sin los errores Y un montón de cosas más Que iremos poniendo Y el canal principal pues Estamos mañana, a la espera de que, que reaccione va un video, Mañana va un vídeo que llevo seis meses queriendo hacer pero no he hecho Por falta de tiempo, lo he hecho de vacaciones Mañana va Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse a canal Random Cine, que es gratis. ¡Hasta luego! ¿Qué nariz ha sido eso? Hola amigos del canal Random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. No, esto no, empieza otra vez. Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo para hacer una nueva sección de películas horribles. ¡Joder!